Esto implicó una preparación con el, el seguimiento permanente por parte del Consejo Electoral Nacional en que creamos hace unos meses atrás eh, la Comisión Electoral Especial Minrex, que además que se creó no solo para el proceso de referendo, sino también para el proceso de debate del Código de Familia, ¿no? donde hubo una amplia... ¿Eh? De consulta ¿no? De consulta, disculpe, del de proceso de consulta, ¿no? O sea, el, la, el, la Comisión Especial Electoral del MIREV trabajó en ambos eventos, ¿no? Y yo creo que en los dos. Eh, tuvimos resultados eh, satisfactorios. Eso implicó todo un trabajo extenso, no tan extenso como el Consejo Electoral Nacional a los efectos del territorio nacional, pero nosotros tuvimos que crear 123 circunscripciones electorales. Que permítanme corregir un poco, hay más países involucrados. Sí, eh. O sea, porque ahí, hay... hay, eh, hay eh, circunscripciones electorales que tienen tres países por ejemplo la de Sudáfrica incluyó Lesoto y Suazilandia ah, claro. ¿no? o sea, Nos porque, porque nosotros, y nosotros tenemos presencia por ejemplo la de la la circunscripción electoral de Marruecos incluyó Mauritania ¿no? donde tenemos también colaboradores ¿no? y la de Sri Lanka por ejemplo tuvo Maldivas no, o sea eh, eh, el, el 123 representa las circunscripciones electorales que se crearon bajo la ley bajo la asesoría del Consejo Nacional Electoral y todos los documentos rectores de un proceso de votación como este. Eh, pienso que se trabajó con mucho rigor. Se crearon, eh, a partir de esas 123 circunscripciones electorales, se crearon 1.003 colegios electorales alrededor de todo el mundo, de forma tal de que se facilitara el voto de cubanos con, que, de acuerdo a la ley electoral, podían ejercer, ejercer ese, ese derecho. Fue una, una jornada intensa eh, que tengo que, que reconocer ¿no? que trabajamos a la par y unidos con el Consejo Electoral Nacional eh, realmente para nosotros fue de gran ayuda tener la experiencia de ellos al lado nuestro, como bien tú decías eh, nosotros no somos profesionales eh, de esta materia sino que alternamos también nuestras responsabilidades con eso, lo hicimos con total dedicación y pienso que los resultados obtenidos demostró la seriedad con que trabajaron nuestras misiones, con la seriedad con la que trabajaron nuestras circunscripciones electorales. ¿no? ¿Y para ustedes fue además...? ...prácticamente dos días porque se empezó a votar en otra parte del mundo... ...cuando aquí apenas era el sábado en la, en la tarde-noche, ¿no? Definitivamente, ¿no? Eh, eh, es algo que Amarán y yo siempre eh, de alguna forma proveamos uno con el otro, ¿no? Es que nosotros tuvimos que trabajar con 14 usos horarios. O sea, eh, eh, cuando nosotros estábamos todavía con la cabeza en la almohada... ...ya Fiji había votado. Tenemos 14 horas de diferencia con Fiji. Tenemos 12 horas de diferencia con Japón, con China... ¿No? Con Asia Central está entre 9 y 7 horas la diferencia. Estoy hablando de la India, Tailandia, Indonesia. ¿no? Con Europa tenemos 6 horas. Con África tenemos 5. E inclusive con algunos países de Latinoamérica están atrasados respecto a nosotros. Con México, México tenemos una hora de diferencia. Con Honduras, Costa Rica tenemos dos horas de diferencia. O sea, tuvimos que adecuar, tuvimos que adecuar eh, todos los mecanismos, sobre todo los partes que debía tributar que tributar nuestro nuestro consejo electoral especial teníamos que adaptarlos a estos horarios y no tuvimos otro otro remedio que adaptar el horario de Cuba para poder de alguna manera eh, poder congeniar todas esas diferencias horarias que teníamos pero Randy a pesar de eso a pesar de eso la, la, la información fluyó creo que fuimos capaces de buscar alternativas momentáneas al momento ante determinadas situaciones que no fueron muchas, por cierto, fuimos capaces de buscar alternativas de conjunto con el con el Consejo Electoral Nacional y por supuesto con nuestras circunstancias electorales especiales.